Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un aperitivo de lujo para estas navidades pimiento de piquillo con gambas y merluza y los ingredientes son 400 gramos de merluza, aceite de oliva 200 gramos de gambas 100 mililitros de nata para cocinar y 12 pimiento de piquillo. Y para hacer la salsa, 200 gramos de pimiento de piquillo, pimienta, sal, 200 mililitros de agua y 300 mililitros de nata para cocinar. Lo primero que tenemos que hacer es poder calentar el aceite. Una vez que está caliente, se rehoga. La melusa, y las gambas. Lo que tenemos que hacer es dejarlo hasta que absorba todo el agua. Ya como veis se ha evaporado el agua y ahora echamos la nata, la pimienta y una pizquita de sal y a remover Ya como veis está bien reducido y está como si fuera una pasta Ahora lo que hacemos es echarlo en una fuente y lo dejamos para luego Ahora mientras en una cacerola ponemos a calentar aceite para hacer la salsa una vez que está caliente se le echan los pimientos mentiras y se le deja más o menos 10 minutos. Se le echa un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ya mover. ya han pasado los 10 minutos y ahora echamos el agua y lo dejamos otros 10 minutos ya han pasado los 10 minutos y ahora lo apagamos del fuego lo que tenemos que hacer ahora es batirlo lo vamos echando en el vaso para batir y lo batimos en breve vamos a batirlo ya hemos acabado de batirlo y ahora echamos la salsa en la cacerola y también la nata y lo dejamos 5 minutos cociendo o hirviendo. Ya han pasado los 5 minutos, apaga el fuego y se deja para luego. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los pimientos con eh, la mezcla de las gambas y el pescadito y se pone ahí cogemos otro igual eso sí, tengo que coger práctica porque porque no lo meto bien Ya hemos terminado de rellenar todos los pimientos y ahora tenemos que echar la salsa por encima. Y cubrirlo bien. Ahora hay que ponerlo al fuego durante 10 minutos, cuando empiece a hervir. Ya han pasado 10 minutos y ya está listo para comer. ¡Qué bonito me ha quedado el pimiento rellenado! Bueno amigos, espero que os haya gustado los pimientos de piquillo rellenos con gambas y merlucita. Especiales para estas navidades. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros